está liando un montón con spider-man Así que chicos, como sabéis spiderman? Así que Vamos a reaccionar al tráiler Algunas otras filtraciones puede que os interesen Y de verdad que están muy, muy, muy guapas bueno, Chicos, vamos a reaccionar al primer tráiler Que es el original, el que salió Que es básicamente Spiderman sin camino a casa Tráiler oficial No sé si puedo poner el sonido, pero voy a intentar que no Para que no se me líe, así que chicos Tenemos por aquí lo que viene a ser el tráiler Por ahora vemos a Doctor Strange Vamos a darle a ver qué tal Vale, Octopus el duende verde. Voy a chequeando todo. Vale, chicos, como podemos ver aquí, literalmente Electro es totalmente diferente. O sea, antes era azul, ahora es así. Yo creo que es porque es de otro universo, pero no me entra en la cabeza. Vamos a seguir viendo. Vale. Desde que me mordió esa araña, o sea, está llorando, sangrando, está reventado. Ojo por ahí, solo tenía una semana. Se sabe quién es... Peter Parker, esto es lo que nos quieren decir Se sabe quién es Peter Parker, se sabe quién es spider-man Y es una locura O sea, aquí lo podemos ver, es que Literalmente imaginaos, una locura A mí me pasa todos los días que la gente me descubre Pero poca gente me ha descubierto Entonces, vamos Hablándole como A la chavala esta, que la verdad es que la que menos me gusta de todas las novias de Spider-Man. La que menos... La que más me gusta, sinceramente, es la Amazing Spider-Man. Muy bomba, lo malo es que al final pues acaba... No lo digo para la gente que no la haya visto, pero ya sabré lo que pasó. Ojo, esto me recuerda a Spider-Man 3. No sé si lo habéis visto. Cuando está yendo por el hombre arena, me recuerdo un montón. Spider-Man negro... Pff, Qué recuerdos. Esa película es mi favorita de Spider-Man 3. O sea, de Spider-Man en general. Es mi favorita. Vale, vale, vale. Ojo, aquí vemos como que hizo un hechizo para lo que viene a ser volver en el tiempo y que nadie supiera de que es Spider-Man, de que Spider-Man es Peter Parker. Entonces, más o menos, pues nos podemos situar en que... Sí, si básicamente, quiere volver atrás en el tiempo y pasa esto. A ver qué pasa. Ahí hace un hechizo, se ve que se complica... Ahí vemos una especie de granada del Duende Verde, que es una locura, o sea, me encantaba el Duende Verde, o sea, me encanta el Duende Verde. Y vemos como peta, peta bien duro, y ahí tenemos al Duende Verde. ¡Qué épico, chicos! Ahí tenemos un nuevo traje de Spiderman, que este traje de Spiderman... Eh, en algunas partes, o sea, en algunos sitios eh, sale con cosas rojas en los brazos Pero se ve que aquí, creo, no me matéis si no es verdad Pero en este caso lo tenemos como Spiderman negro Pero con los tonos en color dorado que está bastante bomba O sea, el bordado en color en dorado en vez de en blanco Y está bastante bomba, la verdad Ahí vemos como eh, está Doctor Octopus Que para mucha gente es el, el villano más tocho que ha habido nunca Para mí... No sé El hijo del Duende Verde Para mí es que el hijo del Duende Verde No ha sido un villano Pero es como que da un giro, tío Y no sé la ira que tiene El hijo del Duende Verde Pero de Spiderman De Spiderman La primera La... El Damien spider Spiderman El Duende Verde no me gusta No, no No me gusta Qué feo es ¿No? Hola, Peter Y ahí vemos que se quita la máscara Para decir Soy yo Peter Parker, pero de otro universo. Entonces ahí dice, tú no eres Peter Parker. Esto, mucha gente, esta escena, mirad un momento, dicen que no es la misma. O sea, aquí, como podéis ver, parece esto como una especie de ruinas alfa de Pokémon. O sea, unas ruinas. Y luego aquí, por la cara, es un garaje. Es un garaje por la cara con lámparas antiguas Con cosas, libros y de todo No me entra en la cabeza, chicos, sinceramente Pero eso, la gente dice que puede Que sea diferentes sitios Y que le haya dicho Peter Parker A Spiderman, a otro Spiderman A Andrew Garfield, a Maguire Le haya dicho eh, ¿Quién eres? Y, te, y te le diga Peter Parker, y él se quede como Espera, yo me llamo Peter Parker Tú no te llamas Peter Parker, no sé, muy raro, chicos Vamos a seguir viendo ¿Ves? Ahí se pone como una cara un poco rara Como que no es de esa situación Por eso yo me rayo a veces y digo No tiene sentido, o sea, qué coño, ¿vale? Ahí vemos como Spider-Man con su traje ¡Ojo que no lo había visto! Tiene poderes de Doctor Strange No lo había visto, sinceramente Es como un, un traje raro Y tiene cositas, no sé Scooby-Doo Scooby-Doo se supone que es eh, Soluciona No sé, nunca, nunca lo había sabido Sale creo el 12 de diciembre Si no recuerdo mal, está bastante... Yo oh, es que la voy a ver 100%, es que la quiero ver ya La quiero ver ya Pero bueno, aquí tenemos Como Electro, literalmente la lía Para mí este Electro, si es así No me gusta tanto, porque mira Es amarillo, tío, el amarillo no mola Lo que mola es el azul, el azul estaba muy guapo Era como que, ¡pua! El tío encima tenía esa rabia Este parece como una persona normal Sí que es verdad que lo entiendo más porque el otro no tiene sentido Muere y de repente se desaparece su cuerpo Sé que es electricidad Pero no tiene sentido luego que se pone un traje Por la cara, el traje, ¿por qué te pones un traje? Si literalmente eres Electricidad, o sea, no tiene sentido muchas veces Pero bueno, así son los superhéroes ¿Y los villanos? Pues nada, aquí vamos a Spiderman Nuevamente Madre mía Ahí tenemos como la bomba Del duende verde la lía Vale, ese traje de Spiderman lo quiero ya O sea, el normal spider-man Homecoming lo quiero ya Ojo que aquí le roba como una bol una, Un cubo Que lo que hace Doctor Strange es pegarle Y como Separarle de, de, del Cuerpo de Spiderman, no sé, algo muy raro ¿Veis? Ahí tenemos... ¿Cómo? ¿Cómo Electro? Le pega a... Eh, a este, autobús ¿Era octobus? Sí, octobus. Buah, qué guapo está el traje Del Duende Verde, me recuerda cuando era pequeño, tío Ahí tenemos al hijo del Duende Verde Ah, no Es... Es... Es él Es él, chicos es el padre, pero sin máscara Ojalá sea el mismo actor Vale, ahí tenemos Vale, aquí hay cositas que luego voy a enseñar Vale Ojo, vale, vale, vale, esta es la escena que todo el mundo está hablando No sé por qué todo el mundo está hablando de esta escena Pero literalmente tenemos por un lado Al, al doctor este que se convirtió en lagarto Al hombre arena Y luego a Electro por otro lado Y no vemos a eh, Octopus eh, Creo que este trailer sale no, no sabe cómo se mete la hostia Y la hostia dónde se mete Pero aquí vemos cómo es súper épico el tráiler O sea, sinceramente, es una locura Y cae abajo todo Y tenemos ahí la locura parda Que se lía Que justo está a punto de morir Y se acaba el tráiler Este tráiler, sinceramente, para mí es una locura O sea, esta peli Chicos, preparaos porque esta peli es súper tocha Va a ser súper tocha, de verdad Preparaos porque va a ser súper tocha pero antes de irme, antes de irme, os quiero enseñar una cosita que es un vídeo en el cual es como alternativo, es alternativo, así que vamos a darle ¿Vale? Mirad, mirad, ya de primeras, ya de primeras rompiéndome el culito Mirad esto chicos, mirad esta imagen, esta imagen me la quiero encuadrar y ponerla detrás de mi habitación tenemos por aquí los tres spider-man Spiderman Mi favorito es este, por si alguien no lo sabía. Este es mi favorito. Mi segundo favorito es este. Y este mi tercero. Porque el traje de este es espectacular. Y aparte, el Peter Parker de este es súper inteligente. Es una locura. O sea, se hace las sus propias telarañas. Pero ¿qué pasa? A mí me gusta más este Spider-Man. Este Spiderman es el mejor. Para mí, este Spiderman es el mejor, básicamente, porque, tío, en tema de traje, de cuerpo, de vacilar. Este vacila mucho también, en verdad, pero no sé Este es un chaval Es como el perfil perfecto de, de los dos Pero me gusta más el primero Porque tiene mejor vi... mejores villanos Mejores cositas y ya está O sea, me gusta más es... No sé no sé cómo decirlo, pero Este es de cuando yo era pequeño O sea, es mi Spiderman, por así decirlo Pero madre mía, por aquí tenemos la escena otra vez Y ahí tenemos, mirad, esta escena y tenemos esa escena Que es una locura pero nada mirad mirad mirad esto mirad esto mirad esto y coge y en vez de ir Peter Parker Tom Holland va nuestro querido cómo era Tom Andrew Garfield creo que es no no me acuerdo cómo se llama ahora mismo y coge este Spiderman coge y se tira por ella ah y esta no era y he visto otro que por la cara cogía decía Venom así y, y como que terminaba ahí La verdad es que me parece una locura de trailer Sinceramente nadie sabe qué va a pasar Pero yo quería dejar este vídeo Por si van saliendo cositas, pues que me lo vayáis diciendo y tal Porque de verdad que estoy súper hypeado O sea, os lo juro Así que nada chicos, este vídeo es rapidito porque quería enseñarlo Y de verdad, esto es una propuesta bastante interesante para vosotros Que es que últimamente me encuentro mucho más Bueno, aquí los cascos Me encuentro como mucho más a gusto en mi setup Y creo que voy a volver a los directos y voy a resubir bastantes cosas a eh, Youtube, voy a resubir bastantes cosas a Youtube, voy a hacer vídeos en mi setup, así que tampoco van a ser tanto vlogs, porque vlogs ya los tenéis en canales y os, yo creo que puedo daros contenido más eh, guapo aquí por el setup. Entonces habrán vlogs obviamente, como siempre, pero haré reacciones, haré, eh, yo que sé, mil cosas aquí en el setup eh, jugando a juegos. De miedo, de, yo que sé, mil cosas Tengo en la cabeza, y aparte también quiero jugar Al FIFA, a clubes pro con unos colegas Y quiero subirlo para que veáis cómo subimos a primera división Todo lo que queráis, escríbemelo por los comentarios juego random, accionar a vídeos, qué vídeos Queréis que reaccione, mil cosas, lo que queráis De verdad, así que nada, os dejo por aquí chicos Mañana tendréis vídeo por el canal eh, No, mañana, no, pasado tendréis vídeo por el canal Y nada, eh, lo siento por la inactividad Chicos, de verdad, he estado muy liado Estos últimos días y ya sabéis todo lo que ha pasado Así que nada, nos vemos en el siguiente, adiós